Lo entendemos, la relación con el cliente puede ser, digamos, compleja, pero no significa que tenga que ser difícil. Piensa en la experiencia de su cliente de esta manera. Cada interacción se compone de un montón de pequeños momentos. Cómo su empresa maneja esos momentos podría significar el éxito o el fracaso de la relación. Y si pudiera conectar esos momentos de una manera simple, rápida e intuitiva, la plataforma Pure Cloud de Genesis hace precisamente eso. Creado para manejar cualquier canal, la plataforma Pure Cloud permite a sus clientes conectarse con usted como lo desean y cuando lo desean. Chat, correo electrónico, mensajes de texto o incluso una llamada telefónica. No hay problema. Cualquier canal, en cualquier momento y en cualquier lugar, está simplemente conectado. El historial de cada interacción con el cliente está en un escritorio de agente unificado, por lo que sus empleados... Tienen el contexto para entender quién es su cliente y cómo resolver sus problemas rápidamente. La única interfaz intuitiva de Pure Cloud es tan fácil de usar que sus empleados pueden interactuar con los clientes mientras se mueven entre canales sin esfuerzo y con la ventaja de contar con analíticos que le ayudan a medir y monitorear su negocio en tiempo real. Sin importar dónde se encuentren sus agentes y sin importar qué canales estén manejando. Porque diseñamos Pure Cloud para que sea una prueba al futuro, no hay tiempo de inactividad para el mantenimiento o largas esperas entre las actualizaciones. Al igual que cualquier relación perfecta, la comunicación es vital para el éxito de su negocio. Es por eso que la plataforma Pure Cloud se integra fácilmente con sistemas que ya tiene instalado. Todo lo que necesita es un navegador y una conexión a Internet. Y ya está listo y funcionando en cada momento para estar verdaderamente conectado.